Recientemente se planteaba en Twitter una cuestión a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Puedo leer vuestra tesis? La respuesta de Iglesias era un link donde podía consultarse dicha tesis en formato PDF. La de Sánchez, el silencio. Esta pregunta, que en principio puede parecer trivial, esconde sin embargo varias cuestiones en torno a la celebrada figura académica del mediático líder del Partido Socialista. ¿Por qué Pedro Sánchez no quiere mostrar su tesis doctoral? Empecemos por un vistazo rápido a su currículum, donde vemos que fue profesor asociado de estructura económica en la Universidad Privada Camilo José Cela desde el año 2008 al 2014 y que obtuvo su doctorado en esta misma universidad en el año 2012. Nada extraño en ello, excepto que no parece figurar ningún trabajo de investigación o publicación económica que avale sus cualificaciones para la plaza. Tal vez por eso conviene fijarse en que obtuvo su plaza de profesor en esta universidad privada cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asamblea General de Caja Madrid. Sin duda una afortunada coincidencia. En el 2008 se presenta por primera vez al Congreso de los Diputados sin salir elegido, pero la oportuna dimisión de un compañero le deja hueco a Sánchez para ocupar plaza de diputado en septiembre del 2009. Un par de meses después, en febrero del 2010, Sánchez se matricula en el programa de doctorado de la Camilo José Cela y, a pesar de seguir dando clases y de sus responsabilidades como diputado, consigue presentar su tesis doctoral tan solo 36 meses después, en noviembre del 2012. Todo un récord si pensamos que la media en España para sacar una tesis doctoral son casi seis años. Y aquí viene lo interesante. A día de hoy es prácticamente imposible consultar esa tesis doctoral. La única copia está depositada en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. Pero para consultarla se necesita el permiso expreso de Pedro Sánchez, que hasta ahora ha negado a los medios que se lo han solicitado. Solo el mundo pudo consultarla un par de horas y bajo estrecha vigilancia. De hecho, la tesis ni siquiera está en la base de datos del Ministerio de Educación, donde sí están, por ejemplo, las de Iglesias o Rejón, incluso la de Rubalcaba, publicada hace más de 35 años y que puede consultarse libremente. ¿Cómo es posible que una persona que se enorgullece de ser profesor universitario no permita el libre acceso a, precisamente, el fruto de su investigación y conocimiento? Resulta tan absurdo como pensar en un panadero que, teniendo una panadería, no quisiera que nadie probase su pan. Y es que es incomprensible que una mente tan privilegiada, capaz de sacar una tesis doctoral en tiempo récord, no haya producido casi ningún contenido académico más, siendo sólo notable un libro escrito por economistas próximos al PSOE y que él firma como director. Casi parece más bien que su currículum está construido a medida, como si se decidiera que Sánchez da buena imagen frente a las cámaras y hubiera que llevarlo en volandas de ser profesor a hacer una tesis a escribir un libro, rellenando de paja académica a ese tronco vacío. Pero el problema es que, más allá de si su, de si su tesis es un trabajo real de investigación o un cortapega cum laude, lo que está claro es que Pedro Sánchez no quiere que lo sepamos. Decía el propio Sánchez que la transparencia en todo lo que tiene que ver con lo público es un derecho ciudadano y una vacuna contra la corrupción. Pues bien, hace un par de años en Alemania tuvo que dimitir un ministro al conocerse que plagió partes de su tesis. ¿Permitirá aquí Mr. Transparencia el examen público de su trabajo?